Son mares, los mares que vuelan, son mares en serio de verdad. Pero los mares que vuelven y que van son lo único que importarán, porque hay gente. Luego, si llega un amuleto de la suerte, tendrás amistad y cuidarte es lo que importa. Siempre dicen que si tú eres una persona, Corazón, llega a tu alma las canciones que huelen. Chau, abu. y luego. Vamos a cantar el alma sensacional que llega a tu corazón. No lo sientes, no lo sientes porque eres personas que vuelan, que van, y que vuelan. Chao.